Muy buenos días de Juan Pablo para quien no me conoce. El día de hoy voy a hacer un entrenamiento interesante. Cardio y abdomen. Esto sirve para todas las personas que quieren sacar el diamante que llevan adentro. Pero ¿por qué no lo, por qué no lo, sacan, no lo sacan afuera? Porque no se esfuerzan, no le meten empeño, dedicación, disciplina. le recuerdo, nadie te regala nada, nada, nada, nada, nada. La salud cuesta, la belleza cuesta todo cuesta, para el día de hoy necesitamos solamente esta pala o la fitball y necesitamos aunque una cuerda y un poquito de agua, un poquito de agua, un poquito de agua, vamos a hacer un trabajito eh, alternado, alternado, voy a, voy a, vamos a saltar la cuerda 45 segundos, eh, suena la pausa pero en esa pausa va a ser una pausa activa, vamos a, vamos a hacer eh, 30, 32 segundos de abdominales, siempre con el, el balón o la pala vamos a alternarlo, entonces va a ser un, un trabajo intenso, pero eficaz, más o menos dura 15 minutos, 15 minutos muy bien, muy bien, vamos a, a iniciar con un poquito de, de, de, de movilidad oh, movilidad no esto se me está moviendo tanto, esperemos que no se me mueva Ok, aquí traje la, la, la, la camisa de la, Colombia, de la selección Colombia Esta es del año pasado Pero debo comprar la, la de este año pues más actualizado Están jugando en la Copa América ya en, en, en Brasil Esperemos eh, que hagan una buena presentación A todas las escuadras que juegan que, que gane el mejor fútbol Ok, vamos a iniciar Con un poquito de, de movimiento Movimiento, me muevo Giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, Muevo los brazos, muevo los brazos. Qué bien, qué bien, qué bien. Los hombros, los hombros, los hombros, los hombros. ¿Ok? Bajo. Bajo. Bajo. Ok. Estamos enviando siempre una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física. Porque con la salud no se juega, no se juega. Tanta gente... Inicia a, co a correr, a saltar, a hacer pesas y sin enviarle la información a nuestro cuerpo. Hay que hacer un pequeño estiramiento, un rescaldamiento. Aquí, aquí le estoy metiendo también italiano. Esto es español, español. Entonces importante, importante eh, seguir las recomendaciones del médico. Porque Con la salud no se juega, no se juega. Vamos a cambiar, vamos a bajar lentamente, lentamente. Bajo hasta donde yo pueda, ok. Vamos a cambiar el pie. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a talón de atrás. Oiga, el balón se me fue. Se me fue el balón, se me fue. Ahora lo cojo. Está haciendo un, un pequeño viento, viento, viento, viento. Ok, ok. Como este, como este trabajo es, es cardio, hit, entonces vamos a. Va, va, eh, el calentamiento será siempre con la cuerda, con la cuerda. 45 segundos de cuerda y la pausa será una pausa activa con abdomen. Prepárate, prepárate para dar el 100%, porque vamos a tirar afuera ese diamante que tú tienes. Ok, ok, ok. Toma un poquito de agua, agua, agua, agua, agua. agua tú tomas agua yo voy por la por el balón por el balón porque vamos a iniciar muy bien muy bien muy bien ok voy por el balón e iniciamos. Ok, muy bien muy bien muy bien eso que está haciendo mucho calor esta camiseta de la selección me, me hace sudar mucho me hace sudar mucho vamos a, a quitárnosla porque vamos a, a sudar mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho me amarro los cordones lentamente, lentamente eh, ok Ok Ok Muy bien Pongamos esta camiseta al lado y Ya tú sabes, ya, ya con la selección Aquí, chévere Ok, perfecto Perfecto Muy bien Vamos Colombia Vamos Colombia, vamos Colombia Vamos, vamos con todo vamos a ganar <risa> que <Aquí> a competir <risa> a competir que gane el mejor ok voy a iniciar voy a meter como como dije primero vamos a hacer eh, eh, 45 segundos de cuerda y, y en la pausa hacemos abdominales siempre con el balón el balón será un, un trabajo continuo continuo aproximadamente 15 minutos dura este este entrenamiento, este entrenamiento. Eh, cada ejercicio de, de, del balón lo hacemos dos veces Por ejemplo, voy a, son seis ejercicios, cada uno lo hacemos dos veces Ok, prepárate Prepárate, prepárate, voy a, acercar, voy a buscar el, el timer que nos dé la señal Ok, Como, fuerza, fuerza, fuerza Vamos a tirar el diamante que tú tienes adentro, el diamante no tiramos la piedra, el diamante. Prepárate. 3, 2, 1, inicia. 4, 3, 2, 1, 0. Perfecto, vamos a saltar la cuerda, la cuerda, la cuerda. Lentamente, lentamente, lentamente. Ta, ta. Con los dos pies. Punta mortígua, siempre la caída. Siempre la caída, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre. A sudar, a tirar el diamante. 1, 2, 1, 2. Yo hice, en hice un video cómo aprender a saltar la cuerda. Aquí salto con las dos. Después voy a hacer alternado un poquito porque me gusta. Tú saltas como tú quieras. Tú saltas como tú quieras. Pero son 45 segundos. Ok, perfecto. Vamos con. De las abdominales, el ejercicio, ahora aquí. Míralo, llego, llego con la pala bajo nuevamente. Adelante, adelante, adelante, bajo. Salto. Si tú abres los pies, estás en equilibrio nuevamente. La plancha. Continuo, continuo, ok, perfecto, sigo con la cuerda, sigo con la cuerda, salta como tú quieras, salta como tú quieras, como te guste, como te guste, con un pie, con dos, cruzar, doble salto, uno, dos, uno, dos, Uno espera que las condiciones sean perfectas, nunca harás nada. Que hace frío, que hace calor. No te vas a caer, no te vas a caer. Si tú abres los pies, no te caes más. No te caes. Siempre estás en equilibrio. Ok. Oiga, dura poco esto. Yo voy a saltar con un solo pie. Cambio. saltas como tú quieras tú saltas como tú quieras como has aprendido a tu ritmo después la voy a cruzar la cuerda <ríe> cambio Ok. cambio de abdomen cambio normal cruzo, subo miro un punto fijo Mira un punto fijo. Fijo. Todo lo que tú hagas hoy, mañana se verá. me recuerdo, una sana y correcta alimentación. Beber tanta agua. Bajarle a los dulces. Mucha verdura. Mucha verdura. La verdura, la verdura hace provecho. Muy bien. Ahora lo voy a aumentar un poquito más el ritmo yo. El ritmo a la cuerda. El ritmo a la cuerda. Y también el salto. Sí. Sí. Sí. No es que aumento el ritmo. Aumento el ritmo progresivamente. No importa que te equivoques. No importa. No importa. No importa. No importa. Hace parte del aprendizaje. Coordínate, coordínate, eres fuerte, eres fuerte, abdomen, igual, se repite, se repite, se repite, uno, pues muy bien, sí, ah, perfecto, eres un faraón, Sí. espartaco, ese diamante, despacio, despacio, sale la punta. Despacio, despacio, Sí, sí, vamos, vamos, ser fuerte, pasa a la escuela, un saludo a todos los niños, el futuro del mundo, el futuro del mundo, ok, perfecto. La voy a cruzar un poquito la cuerda, la cruzo, uno, dos, cruzo, uno, dos, cruzo, uno, dos, cruzo, uno, dos, cruzo. uno Dos cruz uno, dos cruz uno, dos cruz uno, dos cruz uno, dos cruz uno, dos cruz 2, cruz 1, cruz uno, cruz cruz uno, cruz Plan, plan normal, plan, Miquel. resiste, resiste. Igualmente, el partido cardíaco sale, cardio, hit. resiste, no te rindas más. podemos hacer esto, mira, siempre el ritmo, salto, salto, cambio la mano, cambio la mano, cambio la mano, salto, salto, siempre, siempre con el saltino, siempre con el salto, porque de un momento al otro, abro la puerta y salto, continua, 1, dos y salto bueno salto de mano ok vamos a cambiar de ejercicio vamos a cambiar voy a hacer plan plan cardio ¡Gii! Sí, sí, ¡Adóme! Tú lo puedes modificar. Hacer de un minuto. minuto y medio. Y medio. Cuerda, cuerda, cuerda. Cuerda. Continúo, continuo, continuo. Sudo, sudo, sudo. Saca el diamante. Está arribando la puntina. La punta está saliendo. Todo este esfuerzo vendrá apagado. Te lo digo yo. Juan Pablo Corpo. El sudor se apodera de mí. El sudor. Plan, plan. Resiste, resiste, eres un gladiator. Acuerda, cuerda, cuerda. Oiga, esto no da tiempo ni, ni de tomar agua. Te lo dije. Sacamos el diamante. Salto, salto, salto en punta. Guarda. Arriba el, la rodilla. Un poquito más la rodilla. Sí. La rodilla. Se, sí, se, sí, se, sí, se. Sí. Después cambiamos para el abdomen. Después cambiamos para el abdomen. Resiste, resiste, resiste, resiste, Pablo. Resiste. Sentado, sentado. Cruzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico se siente! ¡Qué rico! Te puedes comer todo lo que tú quieras. ¿Te gusta comer tanto? Te entrenan que tanto. Rodilla, rodilla. Continúa. Un saludo muy especial a toda la gente que nos guarda desde Italia. Todo el mundo, fui más. Oiga, me estoy equivocando. No, no me puedo equivocar. No me puedo tantas veces. <risa> nuevamente, nuevamente, arriba. Sí, sí. Presidente. No me puedo equivocar tanto. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Gracias a todos por, por este entrenamiento! Porque al menos tú has probado a tirar el diamante que tienes adentro. Lentamente, progresivamente, tú vas mejorando. Yo te digo, todo lo que tú haces hoy, mañana se verá. Yo he iniciado a hacer de sport, deporte o de sport a los 15 años. Mírame aquí como estoy. Mira cómo estoy aquí. Ah, todavía, todavía sano y fuerte, gracias a Dios. ¿Y tú qué esperas? Únete a si todavía no te has escrito. Le recuerdo, todo lo que tú haces hoy, mañana se verá. De corazón, Juan Pablo.